atacan tu semilla de nuevo. Desmedido Que trabaja el pensar, responsable del estar en el abismo sin notar la caída y su impacto. Siendo firme el pacto, repleto de hacer hijos Aunque se sienta digno, el esfuerzo sigue invicto. La respuesta es por instinto, planifica tu llegada. Aún no llega la cuartada y la mente piensa en ella. Teniendo la certeza de que quizás nunca lo olvide. La vivencia nunca expide. La realidad a veces te impide. Tener lo que deseas. El engaño balbucea. Para que creas lo que trama entre sus sucias manos. Que fingen estar limpia. Al parecer son algo cuando te muestras su lienzo en el final de este comienzo, sin más alternativas ni señal de retornar. Posible caminar con la conciencia plena que suprime. La conciencia ciega. Los malvados apácanos, pácate, pácate, pácate, pácate, pácate, pácate, pácate, pácate, pácate, pácate, pácate, pácate, pácate, pácate, pácate, pácate, pácate, pácate, pácate, pácate, de nuevo.